Eh, muchas gracias por acompañarnos otra vez en este nuestro programa Lengua de Trapo. Joana, les queremos contar que hoy tenemos un invitado de lujo. Estará con nosotros el director de régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias. Muy buenas noches, Juan Carlos. Gracias por aceptar la invitación. Joana, Patricia, muy buenas noches. Un saludo muy cordial a toda la teleaudiencia de Lengua de Trapo. Querido Juan Carlos, queremos preguntarte, antes de entrar en estos temas tan polémicos que han estado sucediendo todas estas semanas, queremos saber un poquito quién es Juan Carlos Limpias. Sí, bueno, Juan Carlos Limpias, una persona con sensibilidad, sobre todo en el tema de derechos humanos, derechos de los privados de libertad, esta motivación a raíz de haber vivido también injusticia eh, en los años 90, y de ahí creo que venimos trabajando también respecto a luchar contra la injusticia que se da en el ámbito penitenciario y en otros niveles. Juan Carlos Limpias también, una persona que es padre de familia, esposo, eh, le gusta las cosas de la casa, que es importante, pero también un compañero muy leal del trabajo, muy leal también con este proceso de cambio, ¿no? porque creo que es importante manifestar que eh, las personas que somos y estamos siendo parte de este proceso eh, tiene que haber el compromiso, el compromiso con el país, el compromiso que nos expresa también el presidente Luis Arce, nuestro hermano ministro Eduardo del Castillo. En este sentido creo que es importante que el trabajo que realizamos tiene que tener un alto índice de compromiso y sensibilidad con la población que trabajamos. Muchísimas gracias Juan Carlos por esta introducción breve que nos has dado respecto a ti. Me gustaría saber, ¿en qué momento has decidido tú eh, formar parte y es, eh, inmiscuirte en esto del régimen penitenciario? ¿Cómo, cómo surge ese, ese interés? Bueno, en principio, creo que lo mencionaba hace un momento, eh, el tema muchas veces se toca últimamente, el tema de injusticia o la justicia, se censura bastante y se ha censurado bastante en estos últimos 15, 16 años que llevamos por eso que la justicia eh, siempre ha sido parte, ¿no? eh, siempre hemos vivido injusticias y justamente de esa injusticia o de haber pasado y de haber vivido temas de injusticia es la motivación de haber trabajado. Recuerdo muy bien al compañero Juan Carlos Pinto, ¿no? que ha sido miembro de la Pastoral Penitenciaria Que en Paz Descanse, un mentor en el tema penitenciario, nos ha invitado a luchar contra la injusticia, contra todo nivel de degradación también en contra de los derechos de los privados de libertad. Estamos más de 23 años en esta temática y eso es importante porque creemos que no hemos equivocado el camino, porque eh, el tener la sensibilidad para la gente que vive, en algún momento decíamos el rostro de la cárcel es un rostro indígena, es un rostro mestizo, es un rostro moreno, porque eh, la justicia encierra la pobreza Encierra muchas veces Las personas que no han tenido oportunidad De ese, de ese trabajo Venimos de hace más de 20 años ¡Guau! Wow, más de 20 años En régimen penitenciario Has debido tener cada historia Cada persona que entra, cada persona que sale Porque también sabemos que entran personas Injustamente ¿Qué hacías tú cuando te enterabas que entraba una persona Que no había, hecho, pues no había cometido algún delito Por así decirlo Y que estaba injustamente ahí? A lo largo de los años hemos visto, como miembros activos, digamos, de la defensa de los derechos humanos, de los derechos específicamente los privados de libertad, hemos visto muchos casos. Creo que esa es la motivación más importante de haber vivido y haber visto casos de personas inocentes. Lastimosamente, los jueces, por no darles inocencia, les daban absolución porque había que resarcirle el daño. Entonces, lastimosamente, la figura de la, sent de la sentencia absolutoria les prohíbe que ellos puedan pedir el resarcimiento. Hemos visto muchos de estos casos a lo largo de este tiempo, y por eso pensamos que también la justicia, no de ahora, desde antes, arrastra este tema de, eh, de injusticia, vamos a decirlo así. ¿no? Juan Carlos, es muy cierto lo que tú dices a lo largo de los años desde la Fundación de la República eh, eh, los, el régimen penitenciario ha sido caótico No solo que en Bolivia, yo creo que es un fenómeno mundial ¿Qué nos podrías decir respecto a esto? ¿Qué, eh, ¿Bajo qué normas se rige este sistema penitenciario? ¿Ha mejorado en algo en Bolivia últimamente? El año 2001 hay un pequeño avance Pero un pequeño avance no por los gobiernos neoliberales de ese tiempo a impulso nuestro de unos compañeros, a la cabeza de Juan Carlos Pinto, les decía, un compañero muy comprometido eh, con el tema penitenciario. Hemos impulsado la Ley 2298, que es la Ley de Ejecución de Penas y Supervisión, es la ley que rige la Administración Penitenciaria. Esta ley es garantista de los derechos de los privados de libertad. El 2009, pero previas al 2009 en el tema de la Constituyente, Hemos trabajado también para que en nuestra constitución se reconozcan los derechos de los privados de libertad. Este ha sido un avance importante. Tenemos dos artículos en la constitución o en el catálogo de derechos donde se reconoce por primera vez y de alguna manera eh, es una de las constituciones de mucha avanzada respecto a otros países de la región donde estamos reconociendo también los derechos de las personas que viven entre las rejas. En ese sentido... Eh, nos establece la Constitución Política del Estado, que es responsabilidad del Estado, la reinserción de las personas privadas de libertad, como parte fundamental. Ahí nos obliga, creo, a todos y nos dice que la responsabilidad de la reinserción es de todos, porque Estado somos todos. ¿no? Entonces, creo que ese es un avance muy importante. Y respecto justamente a esto de la reinserción y sería también rehabilitación, ¿tú has podido evidenciar que haya existido, digamos, tienes algún índice de cuántas personas han logrado rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad efectivamente y cuántos han reincidido, por ejemplo, de los que han dejado en libertad, considerando que también se les ha dado un indulto por exceso de personas dentro de las penitenciarías, bueno, aquí se llaman dentro de los panópticos, acá en Bolivia. Sí, eh, tenemos un alto todavía índice de hacinamiento a nivel general, estamos con un 170%, eh, esto no permite, y peor todavía el tema de la justicia, porque entenderán, tenemos un 66, 67% de detenidos preventivos, la ley misma que les mencionaba anteriormente, la ley 2298, obliga a la administración penitenciaria a trabajar con ese 30. 6%, 37%, ¿no? Es que decir con los condenados, no con los preventivos, porque entendemos que nuestra Constitución reconoce todavía la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. En este entendido, solo deberíamos trabajar nosotros con ese 36, 35%. Pero en la práctica no es así, porque nuestro sistema carcelario, que ha sido heredado prácticamente, no nos ha permitido que podamos tener este trabajo óptimo como quisiéramos tener dentro de la administración penitenciaria. Los privados de libertad, casi un 90%, me animo a decir, que están entre estudio y trabajo. ¿no? Muchas veces se censura, eh, se estigmatiza bastante el, el, a los privados de libertad cuando hay problemas en los centros penitenciarios, cuando un privado de libertad muere, como el caso que hemos tenido en estos días, ¿no? del privado de libertad, Christopher, que ha sido golpeado en el centro penitenciario, pero la prensa nos llena justamente de estos temas, ¿no? No los voy a llamar amarillistas porque es noticia, pero tienden a eso, pero no se muestra cuántos privados de libertad salen bachilleres, cuántos privados de libertad hasta ahora tenemos con profesión desde dentro de la cárcel, qué universidades hay dentro de la cárcel, ¿No? solo se refiere a la universidad del delito muchas veces y somos parte de eso no entonces eh, igual cuántos privados de libertad son artesanos cuántos privados de libertad están esforzándose desde la privación y las limitaciones de la privación de libertad saliendo adelante no sacando adelante incluso a sus familias trabajando desde dentro de las cárceles eh, entonces Um, todas esas personas, ese 90%, sí están en esa condición de querer rehabilitarse, no de querer reintercentarse a la sociedad de diferente manera a la que ingresó. ¿no? Y es, y lo han logrado, justamente eso quería saber, porque obviamente hay se tienen las noticias, ¿no es cierto? Que muchas veces los jueces les han dado libertad, por ejemplo, a cierto grupo, no quiero decir los crímenes que han cometido, pero se les ha da, otorgado libertad. Y otra vez estos mismos sujetos han reincidido. Entonces, ahí te, tenemos un, un bagaje, si, se podría decir, de presos que son residentes versus los otros que están tratando, justamente como lo has explicado, de reinsertarse y de poder salir adelante a pesar de sus condiciones. Muchas veces tengo entendido que hay presos que están eh, por motivo de pensiones, de asistencia familiar, hay otros que están por acusaciones de estafas, hay otros que están porque han sido garantes de personas que no han podido pagar los créditos, por ejemplo, entre los más, los que tendrían menos pena, serían menos no culpables, o sea, serían delitos menores, si se podría decir. Sí, tenemos lo que le llaman los delitos de bagatela estos delitos menores, y tenemos los otros delitos de alta relevancia, no, casos de violación, asesinatos, feminicidios, no, etc. Eh, pero eh, creo que es importante, y también hay que reconocerla como administración penitenciaria, todavía no, no podemos tener los índices, por ejemplo, de reincidencias o reingresos, que son ambos son diferentes, pero... Que el privado de libertad sale en libertad, vuelve a cometer delitos, vuelve al centro penitenciario. Estamos trabajando justamente un sistema informático que nos va a permitir eh, tener esta información al día del privado de libertad, conocer a ciencia cierta cuántos reinciden, cuántos reingresan, por qué delitos, que es importante. Todavía nos seguimos manejando, y eso hay que reconocerlo, con cuadritos en Excel, ¿no?, viendo, recopilando la información a nivel nacional para tener las estadísticas que manejamos, que todavía siguen siendo las más exactas y correctas entre nosotros, el órgano judicial, la, el Ministerio Público, porque manejan diversas cantidades, pero creo que la más correcta y más seria siempre es la nuestra. Pero el sistema informático nos va a permitir también hacer un seguimiento de lo que tú mencionabas respecto a los eh, privados de libertad que realmente, efectivamente, se reinsertan a la sociedad a su, una inserción familiar, una inserción laboral, educativa, etc. Para eso estamos trabajando también un programa postpenitenciario Entonces, creo que eso es importante. No estamos sumando a las instituciones lo que les decía en, en, en la parte teórica de nuestra Constitución de que es responsabilidad de todos prácticamente, porque dice es responsabilidad del Estado. En este entendido creo que es importante sumar a las instituciones y sobre eso nos estamos basando ahora el trabajo de sumar al mundo para que realmente es, existe una verdadera reinserción social, porque no puede haber una reinserción social cuando tienes estigma del privado de libertad. Tienes toda la marginas. razón, tienes toda la razón, querido Juan Carlos Enizo. Ahora nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando volvamos de la pausa, queremos que Juan Carlos nos cuente qué ha estado pasando últimamente en el régimen penitenciario sobre el fallecido, sobre el reo que ha fallecido. Nos vamos a un corte y volvemos con más de Lengua de Trabajo. Solo aquí, solo aquí, Lengua de Trapo. Solo aquí, solo aquí, Lengua de Trapo. Volvemos con más de Lengua de Trapo y volvemos con Juan Carlos. Juan Carlos, como había adelantado Joana, quisiéramos saber un poco más de lo sucedido, sucedido con Christopher. Por favor, si nos puedes explicar qué a los acontecimientos... Creo que para empezar, bueno, es un tema que la administración penitenciaria ha lamentado bastante. Creo que los esfuerzos que hacemos todo el tiempo para evitar este tipo de situaciones al interior de los centros penitenciarios a veces pareciera que no terminan. Nos hemos constituido al Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro eh, para justamente impulsar ¿no? con instancias como el Defensor del Pueblo, el CEPRET, que son instancias tutelares de los derechos, pero que también tienen la tuición de eh, iniciar procesos o adherirse a los procesos. Y nosotros justamente con estas instancias, al margen de la FELCC, que es la instancia investigativa y llamada por ley, juntamente el Ministerio Público, nos estamos adhiriendo también a este proceso para que los responsables de la muerte del privado Libertad Christopher, donde escuchábamos a la familia que hacían denuncia, incluso que algunos miembros de la policía estuvieran involucrados en este tema de la eh, vejación, tortura, golpes que ha recibido y a raíz de estos golpes es donde el privado de libertad ha fallecido. En este entendido creo que eh, nosotros estamos garantizando para que esas instancias investigativas desde sus competencias tengan todas las facilidades de, en el centro penitenciario tengan todo el acceso necesario para que puedan realizar una investigación objetiva, para que podamos llegar con los responsables de este hecho, ¿no? Eh, donde nosotros censuramos totalmente, nuestro hermano ministro Eduardo del Castillo nos ha pedido la sanción que corresponda a quien corresponda. En este caso la administración penitenciaria se encargará pues de hacer el seguimiento correspondiente. Juan Carlos, ¿bajo qué normas se rige el régimen penitenciario? Lo que les decía, no, el, el tema de la ley 2298, el tema de la constitución política del Estado, eh, son normas fundamentales de la administración penitenciaria. Bajo estas normas nosotros prácticamente eh, somos garantes o somos la entidad que tiene que garantizarlos el ejercicio de los derechos de los privados de libertad. ¿no? Entonces, eh, esas dos normas son las normas madres para nosotros, para que eh, la administración penitenciaria mediante los equipos multidisciplinarios, los equipos de trabajo, la dirección Exacto. del centro, todo el esquema organizacional del, del régimen penitenciario pueda llevarse adelante. Eh, nosotros no somos un una ente o una entidad de acuerdo a ley que delibera el tema de los procesos, eso es netamente tuición del órgano judicial, nosotros somos más que todo un tema, hacemos un trabajo más administrativo con los privados de libertad. En este sentido, eh, Juan Carlos, ¿cuál es el organismo o institución que llega a proteger a los reclusos dentro del sistema penitenciario de Bolivia? En principio eh, es la administración penitenciaria. Está llamada a que los privados de libertad eh, eh, tengan la plena, eh, gocen del pleno derecho del ejercicio de sus derechos dentro del centro penitenciario, derechos y obligaciones. Después hay instituciones como... Eh, la policía boliviana a través de seguridad penitenciaria, que también su deber es velar por la integridad física de cada privado de libertad, juntamente nosotros, pero también hay instancias externas como eh, nacionales, como el Defensor del Pueblo y el CEPRET, a nivel internacional, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, como el Alto Comisionado, que se ha escuchado bastante en este último tiempo, ¿no? que son los ojos de la comunidad internacional respecto al respeto de los derechos de los privados de libertad. Entonces, ¿cuál es el rol que cumple la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La CIDH es una instancia máxima, no la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la, la instancia máxima de eh, tutelar de los derechos de las personas, pero en específico también, hablando del tema penitenciario, de los privados de libertad. Cualquier vulneración, lo dice la Constitución, el único derecho que ha perdido el privado de libertad es el derecho a la libre transitabilidad, locomoción, en pocas palabras, la libertad. Todos sus derechos están totalmente vigentes, dice ¿no? el derecho a la educación, salud, etcétera, no. Entonces, cuando son vulnerados alguno de estos derechos, el privado de libertad tiene toda eh, eh, la libertad de quejarse en torno a la vulneración de algún derecho, o él crea que se esté vulnerando desde la administración, desde seguridad, o alguna instancia externa se esté vulnerando, como el órgano judicial en este caso, esté vulnerando sus derechos. Entonces la eh, Comisión Interamericana va, evalúa esto, observa todo esto y, e informa también respecto, o puede dar en este caso, como hemos visto en el último tiempo, con el caso Áñez, las medidas cautelares, ¿no? te da o te niega, ¿no? Entonces, a lo que tú estás solicitando. Justamente, eh, respecto a esto que nos acabas de decir, ¿tú consideras que la CIDH actúa de manera equitativa para con todos los reclusos que hay, en este caso, en nuestro sistema penitenciario, es decir, o solo está tomando partido por una persona en especial, últimamente? ¿Cuál bueno, ha sido su rol? El privado de libertad tiene todas esas herramientas de poder quejarse cuando se vulneran derechos, el, la, corte, la Comisión Interamericana tiene también sus mecanismos de poder intervenir y observar y visitar los centros penitenciarios. Ha estado el SPT en el año 2010, 2017, 2018. Eh, el alto comisionado también visita constantemente los centros penitenciarios y ahí es donde puede recoger, tal vez, o tiene la posibilidad de recoger cualquier petición de queja o vulneración que se esté cometiendo con cualquier privado de libertad. En este caso se ha hablado de la comisión en, en el sentido de que eh, la privada de libertad, Janine Áñez, ha presentado las medidas cautelares, juntamente a Carolina Rivera, su hija, no eh, quejándose del de de vulneración de derechos y pide unas cautelares con una serie de quejas donde la CIDH, bueno, lo que hace es evaluar, pero no evalúa simplemente una parte, sino evalúa de forma independiente eh, eh, la parte denunciante, pero también la parte del Estado. ¿no? En este caso es una institución del Estado la que ha sido observada. En este caso nosotros tenemos también toda la actuación de... Eh, eh, informar a la CIDH como corresponde y lo hemos hecho también en ese caso Respecto al tema Áñez, ya que estamos hablando ya que estamos tocando justamente ese tema quisiéramos saber cómo se ha manejado su tema específicamente porque ella tenía más beneficios que otros porque incluso eh, recuerdo haber visto que ella tenía más visitas que las otras que también estaban privadas de libertad y incluso se amotinaron, creo que tuvieron un leve amotinamiento pidiendo un trato igualitario desde que ingresa a la Privada Libertad Áñez al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, eh, entra con un cuadro también clínico de una enfermedad de base, vamos a decirlo así, la hipertensión, que tenía hace bastantes años, no es que desde que ha ingresado. Lo que hace la Administración Penitenciaria y lo que le compete y corresponde es brindar la atención del Servicio de Atención Médica. ¿no? Y eso es lo que se ha hecho. Lastimosamente, pues, eh, bueno, han habido algunas situaciones de salidas y no salidas judiciales que al final han derivado en que nosotros eh, eh, eh, en este ir y venir de la justicia o del juez, que es la autoridad competente respecto al, al tema y las garantías que tiene que brindar a la privada libertad, hemos tomado la decisión de trasladarla a otro centro penitenciario que tenga mejores condiciones que las que en las que estaba en el centro penitenciario eh, de obrajes, ¿no? Eh, y creo que ahí empieza todo, porque creo que ahí empieza el Estado a brindar todas las condiciones y garantías como corresponde y establece y dice la ley. ¿no? En este entendido se ha ido visibilizando más por un tema más eh, mediático, ¿no? eh, pero en todo momento la administración penitenciaria ha brindado esas condiciones en el tema salud ha logrado hacer lo que el juez en algún momento no lo realizó, sacándolo a un hospital, nosotros hemos hecho todo los, lo que correspondía en, y está en la norma, en la ley 2298, como administración nos permite. Y creo que esos, esas acciones que hemos tomado, hasta el hecho de convocar, cuando decían que lo estábamos matando, que había un cóctel de medicamentos, que la administración penitenciaria, pues ha sido la única instancia que realmente ha tomado acciones respecto a convocar a una junta médica para que se conozca un tratamiento especializado para el tema de salud física. Somos los únicos que hemos convocado, incluyendo sus médicos, especialistas, para conocer con especialistas, obviamente, también probos, de conocer el tema de su situación de salud mental. ¿no? Recordarán este, estas autolesiones que se han dado y han derivado en una serie de situaciones que eh, supuestamente nosotros estaríamos afectando, pues, en todas las instancias, la administración penitenciaria, con todas estas acciones que también han sido censuradas, y después entro a de lo que me decías, han sido pues valoradas por la CIDH, han sido pues las acciones que el alto comisionado haciendo un seguimiento de... Eh, su estado de situación, porque son como 14, 15 veces que el alto comisionado, que son los ojos, los oídos de la, de la Comisión Interamericana, han estado haciendo seguimiento. Y bueno, nosotros nos han debido ver pues, mediáticamente saliendo a desmentir las, eh, estas irresponsabilidades, declaraciones de, de la familia, de los abogados. no Pero creo que nosotros, eh, amparados en la norma, amparados en la verdad, Creo que hemos salido y creo que la CIDH ha reconocido todo ese esfuerzo que el Estado boliviano ha hecho en torno a la salud de la privada libertad. Nuestro hermano presidente Luis Arce ha manifestado categóricamente que el Estado, somos un Estado que respeta los derechos humanos. Juan Carlos, en ese respecto a la situación de Áñez, ¿Añez es la única reclusa que padece, tiene estos padecimientos para no. que se los pueda eh, tomar como alguna como algún privilegio, digamos, o sea, como que sea un único caso en realidad, o hay otras reclusas que puedan tener los mismos síntomas, los mismos padecimientos y que tengan la misma atención que ha tenido Áñez. En honor a la verdad, eh, hay bastantes privados de libertad que tienen hipertensión, ¿no? es por eso el reclamo y la, la molestia, hay muchos privados de libertad por el hecho mismo y la condición de estar privados de libertad. Tienen problemas de ansiedad, ¿no? Por el proceso, por el encierro, por la familia, por problemas muy personales. Entonces, estos son los las patologías que más se dan en los centros penitenciarios, ¿no? La hipertensión con algunos casos, pero en sí, en la casi la mayoría, con el tema de ansiedad. Es por eso el reclamo de los privados de libertad que decían, nosotros tenemos lo mismo, pero no estamos pidiendo que nos saquen libres afuera y todo, eh, como lo están haciendo, entonces nosotros también pediremos. Entonces lo veían ya como un tema de privilegio. Y pareciera que todo lo que hemos estado haciendo, por lo mediático que se ha mostrado, era un privilegio. Pero también nosotros hemos explicado, y los privados de libertad han entendido, que los esfuerzos que ha hecho nuestro gobierno en esta última gestión respecto al tema de salud ha sido importantes, cuidándolos con el tema del COVID, que estas políticas nacionales que emanan del gobierno central, han derivado también que el Ministerio de Salud, los sedes deriven la atención también a los centros penitenciarios. Y eso también creo que ha sido parte del equilibrio de evaluar con los privados de libertad esto que ellos han reclamado, porque eh, yo he estado en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores y las privadas de libertad decían, la señora Áñez baja aquí a hacer sus llamadas, porque es donde están los teléfonos, y la vemos caminando normal, sola, tal vez con la custodia. Pero cuando... La vemos en televisión saliendo, la están en silla de ruedas, cargándola, y no puede ser posible. Entonces, este tipo de cosas ha causado malestar en las privadas de libertad. Y creo que con justa razón, ¿no? Pero eh, también hemos sabido escuchar estos reclamos y, este, y esta voz de las privadas de libertad. Pero hasta eso estábamos, ¿no? La administración penitenciaria, por un lado, nos decían que vulneramos derechos, que la estamos matando, por otro lado... Decían que damos privilegios, ¿no? Entonces hemos estado al medio de, este, de, esta, de estas opiniones, pero el objetivo es que hemos podido demostrar que el Estado ha cumplido correctamente con todo lo que corresponde y establece la ley en torno a la precautelar la salud de cada privado de libertad. Qué bueno saber, Juan Carlos, que has estado pendiente de cada cosa que te pedían las hermanas privadas de libertad. Nos vamos a un corte, sigan en sintonía de Avia aquí, aquí, lengua de trapo.